I'm Para ser eternos y volvernos locos de remate sin ninguna solución. Tal vez fuimos salvajes en alguna situación. que tomaron el control y ya, ya soy un hombre entero y sin temor ya no doy la vuelta porque ya oh, quisiera ser más fiel pero no puedo no sé quién tiene Ser sinceros, sin, sin miedo, saliendo del dolor, ganamos carreras al bien. salvajes en alguna situación en la que ambos miramos sin dar explicación, quizás fueron las ganas las que tomaron el control. No sé quién tiene la razón